We'll ¡Muy buenos días, muchachos! Aquí Marte. ¡Upa! ¡Chalupa! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ¿Con energía? ¿Con buena onda? Yo amanecí cruzado. Se me ha caído la señal. Se me cerró la cuenta. Pero aquí estamos con toda la energía del mundo, con mi socia, con mi gran amiga, la Claudita Eppelman. ¿Cómo está, Claudita? Hola, Kiguito. Buen día, buen día. Eso, vamos, que se puede. Arriba el ánimo. A todos los que ¿Qué nos pasan. Claudita, me levanté más temprano que nunca. A decir. Sí, sí, sí, me levanté. cruzado. me afeité, todo perfecto. Y se me cayó la señal, se me encerró la cuenta. ¡Ay, ay, ay! No me digáis nada. Pero ¿Uno todo de esos esto, días? Todo esto <risa> se soluciona fácilmente. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque el invitado que tenemos hoy día es pura alegría, pura bondad, pura buena onda, puro cariño. Es un gran ami amigo, amigo mío de verdad. ¿eh? No amigo mío televisivo. <risa> amigo de toda la vida. Es un poquito más chico que yo. ¿eh? ¿Cuánto un más chico? chico que yo. Pero un en centímetros, edad. <risa> en centímetros, edad. El señor Willy Sabor. ¿Cómo está igualito Muy bien. Pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Feliz de estar con usted. Oiga, eh, en estos eh, nuevos tiempos, pues, oiga, sí. sí. sí. <risa> tiempos mejores, dije. gente. tiempos mejores. <risa> sí. <risa> ayer estaba haciendo un Facebook Live con una marca y. Y ahora todo es así, pues todo eso en internet deberíamos estar Loli. Oye, Willy, te presento los tres que hay un proceso de Loli, te presento a la Claudia. Hola Willito, ¿cómo estás? Buen día, un gustazo de tenerte en Upachalupa y conocerte aunque sea por pantalla, online. Encantado. Hoy sabéis que, Willy, Arturo amaneció medio cruzado. Y no se, no se dio cuenta, porque los hombres no se dan cuenta cuando las mujeres no hacemos un cambio de look. A ver, oh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te hiciste, Claudia? ¿Pero ese es tu pelo? Eso no se dice, por un secreto. Tú lo único que tienes que decir es que me veo bonita nomás. <ríe> Willy, hasta ayer era crespa y morena, ahora es rubia y lisa. Sí, yo, yo cuando la dije, ay, qué mujer más buena, ¿cómo sabes, eh? si Yo no la, sí, sí. No la así que no, perfecto Willy está soltera y está, sabe que no sale de su casa de marzo 150 días <laughs> en cuarentena así que podríamos poner un aviso de utilidad pública estéreo sí, <risa> estereoté la araña sueño con te la, la, la Claudia oye vamos es... con Willy porque yo ayer lo no, a volver a ser virgen Claudia a volver a ser virgen yo creo Ah, sí, todo el rato. Así que el que llegue en octubre... Uh. ¿Ah, en octubre pensáis salir? Sí, en octubre recién. ¿Pero y si, si, si levantas la, la cuarentena antes? ¿No? ¿Tampoco? No, no creo, porque vivo con mi mamá de 80 años, entonces es muy riesgoso. Así que en octubre sí. ya decidí salir. Me a mi la última fecha. ¿Y no hace día? ¿Qué día? día? ¿Cómo va <ríe> a yo también me lo imagino va a ser buena cuando salga la Claudia a que se me cruce ah. Ah, ya, ah, ah, lo, vas buscar, eh, lo vas a buscar día por medio gracias bueno, Te agradece años. el favor oye Wilito, tú, tú, tú soy como yo, ¿no? porque somos so manos de la misma edad ¿te manejas con la computación y con todo esto? no? ¿o te cuesta como, como a mí? Eh, no me cuesta mucho ¿eh? o sea, no soy un experto eh, incluso bueno eh, gracias a mi hija estoy ah, realmente, unas dudas pero tengo instagram ahora tengo tiktok ¿quan? tengo tiktok me encanta en TikTok, serio ¿no? sí. ah, baja el tiktok en lo, serio lo, lo... a pesar de que los gringos creen que, que los gringos creen bueno, que es que, que una aplicación de espía de los chinos ¿eh? pero ¿Sí? imagínate los tiktokeros en los no, quiero en, en, en, en... ¿Pero necesitamos si imágenes está, ahí ¿tic, tic hay, de tiktok? Tic ¡Es tu hija! ¡Es tu hija! Este video tiene más de 2 millones de reproducciones, weón. Bueno. ¡Qué bueno! Oh, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo, Saquil. Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo. ¡Ay, ¡Ah, esa es la... Ah, ¡Ay, no yo sé. lo quiero hacer! <risa> es muy bueno, este challenge. Que chistoso, mi <risa> <risa> Oye, está la baja, putito. Pues, oye, oye ahí está el oye. lupa chalupa de Willy. Ah, bueno, tiramos al tiro. Vamos, vamos nomás. Aprovechemos. Ahí está, ahí está, con su gatito y su lupa chalupa, qué creativo. Una gatita, una gatita, la la. ¿se ¿Cómo llama se tí? llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama la gatita? Tiffany Blue, por los ojitos. O sea, Tiffany Blue. Tiffany, los... Blue. Tiffany Blue. El gringo. Oye, <risa> muchachos, ¿qué? Queremos invitar a todos nuestros auditores y oyentes a, a sumarse al Upa Chalupa, porque tienen que mandarnos su foto como la mandó Willy, con su gatito en la espalda. Upa Chalupa, ese es el concepto, muchachos, porque tenemos estos super lentes de miradito. Con Jul Oye, Julio Milos, dicho con que estaba recién ahí, el lunes a al señor de la querencia. Julio Milos, está acá en el Upa Chalupa. Está confirmado, Julito. Oye. Miren muchachos, manden su foto de Upa. Ahí, ahí, ahí estoy con la Tridita Molina. Oye, manden su foto de Upa Chalupa, muchachos, porque al fin de mes la mejor foto para la dupla ganadora es hallar dos pares de lentes de ópticas galán. galán. Eso, bueno, así que para sí, que manden sí, su fotito, sí. así como la mandó Wilito, como lo han dado todos nuestros famosos y como la está mandando también nuestro público, para que se estos dos pares de lentes de ópticas galán con la foto Upa Chalupa. Oye, Wilito. Sí. Bueno, yo te conozco mucho, pero te digo, se te pregunta Lo primero que haces Para cuando te levantás, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que hago Buena pregunta Bueno, siempre voy al, al, tiro, ¿Sí? de una, al tiro. Lo primero que hago Es lavarme los dientes, Juan, bueno, al tiro Porque el pumazo ¿Sí? te lo encargo <risa> <risa> Y había un león, león, ¿El león El puma que anda en la feria Así, Ese sería el pumita que anda en la feria <risa> No, no, no. El puma, el puma, el puma. Me, lo que me veo y me levanto, me, me lavo los dientes y, y, y si puedo me baño al tiro, weón. Me baño al, y me... Al, al tiro, al tiro, al tiro. Rápido. Pero esta, esta época, me pasa esta época, puta, realmente no sabéis qué día es, weón, no sabéis qué hora es, qué ¿verdad? Me estoy acostando, bueno a la hora de la corneta, pero mal, <risa> sí, cuatro de la mañana. Ayer, <risa> ayer estaba mandando email, eh, estaba... Eh, Viendo cosas bueno a las, a las 3 y media, un cuarto para las 4 de la mañana Realmente vi la hora, mandando email a esa hora pues, Entonces yo al tiro mando WhatsApp, para que no se me olvide Le mando WhatsApp a alguien que voy a hablar hoy día Le pongo ¿Ya? buenos días no Le pongo buenas noches, le pongo buenos días día". va, va a ver el WhatsApp en la mañana pues, hoy o sea, o sea ahí dormió poco Me cambiaron dormido? los horarios yo soy yo soy eh, de cabro chico, soy pájaro nocturno me encanta la, la noche lo encuentro espectacular para estar tranquilo eh, pero ahí qué me pasa igual en que igual como que no he descansado nada güey. no sé si les pasa es que es estresante pues todo, toda la presión que hay pues de lo mal que está el país de lo difícil que está todo el trabajo uno anda presionado Oye, el, el, el, el, más que, el que nada el único consuelo es, es que todo el mundo está igual eh, el único sí. consuelo el rubro de el nosotros, weón, está, está, uh, uh, está en el suelo, qué terrible. Estaba el goli. ¿Tú no estás haciendo aquí, weón, estos shows virtuales o no? Mira, me han ofrecido varias veces, pero le he tenido su distancia, porque algunos compañeros míos de stand-up me han dicho que es re fome hacer el show por el teléfono, por el computador, weón. Pero no, creo mí, que la... A mí, han, mira, a a mí me han ten... dicho lo contrario, me han dicho que... Sí, eh, mucho. weón. Bueno. Los weones son fome. No, no es que sea fome el formato. <risa> <risa> que los weones que hacen el show son fome. <risa> Puede ser, Me han dicho, y oye, sí. no, increíble. Oye, hacen, lo han contratado, weón, y, y, y, y no han sido un fracaso, un fracaso. Sí, lo que están ahí... Saliendo fotos con varios humoristas. Ahí está, me con Miguelito. No, me hablé de Miguelito, weón. weón. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No, porque íbamos, íbamos a hacer una charla para el bullying hace como tres años atrás. Pucha, pues contratamos un director, ensayamos vestuario, teatro, toda la cuestión. Y de repente me dijo: ¿Sabes qué? Yo voy a ser papá y mejor no voy a hacer más estas cosas. Y me dejó botado el chico chuches. Oye, bueno, pues si una vez vino a mi casa. Ya. Vino, vino todos, vino mis compañeros de Guarandés, hicimos un asado, lo la, la pasamos en la baja. Ya el Miguelito nos suelta a su hija, no la suelta, o sea, weón, no, nos no nos pescó, estuvo jugando ¿Qué? ¿Qué? con la hija. Yo creo que lo que debe pensar es ella, weón debe ser, eh, de, o sea, Miguelito dice que, weón yo creo que nunca pensó que iba a tener una, una, iba a tener una hija, la, juega con ella, juega con ella todo el rato, weón pero si, no, no, no pesca a nadie, o sea, mejor no invitarlo. Está chocho, no, no, pero yo, le, votado, yo no. le dije, oye, weón, para la próxima venir solo, weón, no, wey, pues si no, no existe. Y yo le dije, no, yo, sí. pensaba, yo pensaba con el cool, porque también vino el cool y me decía, yo le decía, weón, debe ser con la chiquitita niña cuando se recuerde, cuando era, cuando era guagua, weón, va, va a pensar, weón, que ella cuando era chica la cuidaba un duende, weón. <risa> Soy más Va a pensar que era Ken, pero el Ken de <risa> <risa> no, el, pero, oye, el qué, pero la versión pirata. <risa> la versión a cuenta. <risa> oye, no muy mal ustedes dos juntos. Pirata Miguelito. Miguelito Miguel. ah, sí, que Miguelito eh, de confianza, buena onda. Eh. <risa> cuando me voy a mi pues. oye, eh, oye, pero el chico, el chico plancha con la mano es más califa que nosotros, güeylito, eh. El Kiwi, claro, weón. Miguelito todo el día pensando en, en, en Carifón. El, el, el diablo con Tifu. <risa> <risa> <risa> eh, no, yo creo, <risa> con el Kiwi somos amigos de claro. cabrón. Y como O sea, no, no, ni tan chicos. Nos conocimos como a los 12, 14 <risa> años por ahí. 14, 15 años por ahí hicimos, sí, po, jugando <risa> actor por nuestra gloriosa Universidad de Chile. ¿No es cierto, bolito? Jugamos juntos en la Universidad de Chile, entrenamos ahí en el Instituto Nacional, ¿te verdad? Abajo, en el Instituto Nacional, el, en el Colegio de Instituto Nacional entrenábamos abajo, lo, el gimnasio que está abajo, ¿te acuerdas? Que había como dos niveles. Sí. ¿Y ¿Cómo se gran, portaban? Con el Gran Carlos Álvarez. ¿Cómo éramos, se portaban? Éramos, llegamos a ser hueones de sano. Sí. No es en serio, pero es para... No, no, pero el Willy, Willy, Willy, Willy bueno, en ese tiempo era Andrés. Andrés era más, era más vio que yo. Yo era más pavo yo O sea, igual que ahora nomás, pues, no sí. vivo. cambiado mucho. Oye, eh, no. no, pero ¿sabes que fue una, una buena, una bonita Los, Sí. La, la, la cosa del deporte. El deporte es buenísimo para la, la juventud. En todo sentido, disciplina. Exacto. De, de, de, de cómo se llama de, de, de conocer gente trabajar en equipo establecerse trabajar en equipo los viajes que sí, vienen las dicciones también bueno, ahí bueno ahí fallamos ah, esa parte. <risa> ahí ahí caímos esa parte no la aprendimos <risa> No, pero fue un año muy intenso en el vacío, mucho entrenamiento, lo pasábamos bien. Mira Oye, esa foto, qué linda. ¿Quién se casó ahí, Willy? Fue <ríe> <ríe> no, cuando estuve nuestra unión ¿sí? civil recuerdo. el gordo. <ríe> no, ese, ese fue el matrimonio de un gran amigo de nosotros, que es el gran Rodriguño, Rodriguño, y trabajado la rama, se casó. Bueno, Willy fue el padrino, ¿no es cierto, bonito? Eh, y yo fui no, el invitado. Un no, amigo que ha tenido mala suerte en la pega, bueno... Eh, eh, yo, cuando estaba en la corazón, lo echaron dos veces. Después, ¿cómo se llama? Lo, lo trajo en la Pudahuel. Después, ¿Sí? lo echaron. Le, no, le pagaron una mierda. Entonces, yo le dije, no, y, lo, y lo llevé a Candela. Po, ¿Sí, y en Candela estuvo un harto tiempo, man, pero también lo, no, no le fue bien. Man. Oye, no. de, de, de, de los originales que, que llegaron. te vaya bien o te vaya mal. ¿Qué crees tú, Willy? ¿cuál es el fenómeno de tener éxito o no tener éxito? Eh, eh, buena pregunta, Claudita. Yo creo que depende, de, mira, 100% depende de uno, ¿eh? porque hay que, por ejemplo, eh. por ejemplo, ahora, por ejemplo, con estos tiempos, hay que hay que, como la, la típica palabra, hay que reinventarse. <risa> <risa> <risa> no que palabra. <risa> hay que reinventarse. <risa> Bueno, y también eh, eh, eh, al, al momento de, de, de inventar un estilo, un estilo de, de, de locución, un estilo de animación. Eh, yo, gracias a Dios, el, el estilo mío anduvo bien y hasta el día de hoy uno ya con el tiempo ha cosechado, entonces ya como que la gente te reconoce, de, incluso Exacto. hasta los niños todavía, porque de repente hay un comercial con una marca, por ejemplo el año pasado con una marca que era Spring, que hizo un comercial de televisión, y de repente andaba en la calle o en un supermercado y, un, y una señora me decía, oiga, mi hijo mi hijo de dos años, si quieres sacar una foto contigo, te, porque ya te conocía por el comercial, no por otro lado. Bro. Entonces, claro. eh, he tenido la suerte, digamos, de, de igual como estar apareciendo, como que es, eh, eh, he trabajado matinales, me aburrí con ostras. Eh, sí. eh. ¿no? ¿Qué guama? ¿Sabes eh. dónde me gustó mucho tu, tu participación? Cuando iba a la Casa de los Famosos, la gente tenía que adivinar. ¿De qué eso. ¿La Es <risa> que Morandé, el, Willy, el Morandé, el Willy la lleva, güey. Bueno, Morandé con compañía es el... mi programa favorito lejos. lejos. ¿Cuál? Morandé con compañía. Sí, pues tuviste más años que ahí. Ocho años. Y hasta el día de hoy oh. sigo yendo. Eh, y sé que eh, igual con ganas ahora, con la televisión, la televisión que se viene ahora, güey, bueno, que viene, pero mal, viene así, bien, bien... Ay, de caída. De caída, y yo creo que se ven esos programas como de bajo presupuesto, Que no nos ve ahora. Pero de esos programas que van creciendo con el tiempo, Yo creo que a mí me gustaría hacer un programa de humor, porque lo que más falta ahora que la gente se reía. Bueno, nosotros con Willy tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en Orandés y hacíamos la dupla Key Willy. Porque conseguía nuestro Key Willy. Willy, sí, pues me acuerdo. Memorable. Con mi compadre y bueno, trabajaba en la radio. Bueno, siempre, siempre, siempre hemos estado unidos desde que los desde que conocimos. Bueno, el destino nos llevó porque los conocimos jugando básquetbol y después el destino nos llevó a los dos a las comunicaciones. Sin querer queriendo, nos juntamos después en las comunicaciones. Oye, Wilito, ¿cómo es tu rutina diaria en la casa? ¿Te la traes tempranito? Hoy día una excepción, me imagino, ¿no? Porque estáis trabajando en la radio, la tenías en la tarde. Temprano algunas veces nomás Por ejemplo, día por medio O sea, los lunes Los miércoles, los viernes me levanto temprano Porque voy a buscar a mi papá Mi papá lo traigo conmigo mi casa, almorzamos El gran don Carlos Claro, pero, pero en bueno, la, mí, cabrón, chico. Sí, en la, los días Por ejemplo, un martes eh, Me levanto eh, Mediodía eh, Puta, sabes si que me he puesto eh, Hacer cosas en la casa hombre, ordenar, bueno, eh, ¿Sí? igual eh, de repente me dan ganas de, de cocinar, bueno, de su, su lava de plato, bueno, eh, <risa> su lavada <de, risa> Así nunca como de le, vez en cuando. Iba, ayudando, ayudando, claro, porque las personas que trabajan en mi casa no, no, no, vienen, pues, no así, vienen, No vienen. Ah, claro, que, que va a tanto tiempo. La otra vez saqué unas naranjitas, estuve sacando limones. <risa> <¿Me>, <risa> <¿Tras, ¿tú partidas? risa> No, no, no, pero, pero en general en general ordenar, más que nada, ordenar, o sea, eh, mantener el aseo eh, eh, y a las 4 de tarde tengo radio, de radio de 4 a 7 y a las 7 está oscuro ya, güey. Sí, y, ya pasó el día. En general, en general eh, eh, eh, tengo esta reunión virtual, güey, virtual sí. con la radio, con algunas marcas, estoy haciendo Facebook online, entonces eh, igual estoy trabajando, es como, como que no hay horario, güey, no hay horario. No, no hay descanso. Sí. No hay o sea, estoy en la casa, en la casa, haciendo las cosas, eh, haciendo aseo, ordenando. Eh, <risa> que es como que se mezcla, el trabajo, el hacer pues cosas No, la casa. como Todo lo mismo. El yo imagino tiempo, al gordo y ya con ya. el plumero en la mano, así, pasando el plumero. Para papá. Sí. <risa> ¿Cuáles son las tres cosas que vas a hacer cuando esto termine? Yo... Eh... Yo lo primero que bueno, yo creo que lo, yo lo fundamental para mí, weón, o sea, eh, ya. Voy a viajar, weón, ir a hacer un show, weón, en vivo y en directo. Lo único que quiero es estar cerca del público, estar Qué haciendo bueno, show, ¿no? se me está olvidando cómo era la weón. Los <risa> aplausos, ¿no? <risa> los Hacen falta abajos, los aplausos. Con la gente, van a sacarse fotos con la gente. Ahora, weón, imagínate, todos de lejitos, weón, uno no, puede abrazar a la, uno no puede abrazar a la gente cuando yo, yo salgo alto a la calle por lo que estoy haciendo por, por la Municipalidad de La Floría y por otras cosas, por lo que la entrega de las tortas y la gente cuando uno lo ve lo quiere abrazar y te dice: no, no, no, no, no me puede abrazar. Y es gente es terrible. Hay gente que se lo quiere, te quiere, claro, sí. a mí me pasó, me pasó antes de ayer que alguien me quería dar un abrazo y no, le dije, no, oh puta, lamentablemente no, no, no, no se puede, no, oye. Y eso, eso era, es una rutina como Vea, lo bueno de, de, de, de todo esto bueno, ha sido el tema familiar, bueno. yo soy bien aclarado, entonces... Para mí sí, pues. Un... ¿Y con quién Paso. estás compartiendo la cuarentena de tu familia? Mira, yo vivo, vivo acá en Talagante en una parcela y vivo con mi... Yo, yo vivo con mi suegro, invitamos a mi suegro a ir con nosotros a Nosotros yo estamos en la parada de cuidar a los viejos, por ejemplo, Kiwisaki, mi papá tornado. Sí, pues Carlos. Eh, Voy a ver a mi mamá, a mi papá. Tía, o sea, por ejemplo, hoy día paso a ver a mi papá y y, y, mi, y mi suegro bien con nosotros. Desde que nos bueno. venimos para acá. Ellos tomamos la decisión de, de, de, de vivir juntos. Vivo con mi señora y con mi hija. Mi hija Incluso mi hija estaba estudiando en Europa cuando pasó todo sí, esto. Si me contaste y, otra vez. Claro, y llegó justo el 5, 6 de marzo llegó. Ya llegó. con los primeros casos de coronavirus en, en Chile. Así que llegó, desde de, de que llegó, no ha salido más de la casa. Sí, pues <risa> terrible. A los jóvenes, sí, terrible. terrible claro. Pero los jóvenes, weón, bueno, ha salido terrible en la cuarentena. Yo creo que son los que les pasan mal, weón. Bueno, lo único que quieren es carretear, salir, estar con los amigos, weón. Bueno, el colegio, las minas, los hombres, weón. Ah, weón, y, y tal. Pero, no, pero, pero, pero hay una diferencia, porque los. los son de, los, los jóvenes, los niños, ahora se entretienen mucho con el teléfono, con el computador nuestra edad, cuando nosotros éramos chicos Willy, uno jugaba en la calle bro. o sea, eh. nosotros, no hubiera pasado esto no hubiera vuelto loco, porque uno jugaba en la calle todo el día, la pelota, la escondía todo jugaba en la calle los ahora, se, se, te, se te daba cuenta te daba cuenta cuando el cabro el cabro te dice, bueno, imagínate partean, partamos que hay cables con, claro. con, de, de, tienen juegos, los juegos de online Amazon celular, WhatsApp, aplicaciones, y el weón te dice que está aburrido, ándate <ríe> <ta la, ríe> Andate a la mierda, como no, güey, no, <ríe> y uno jugaba la pelota, weón, con la pelota de chavo, afuera en la calle. <ríe> claro, la típica pelota de plástico, te Claro, ah, Esa loca, esa bien loa. Eh, oye, pero... Bueno, oye, no, Kiwi, ¿cómo? Cuando éramos chicos. Willy, no, no, no. tú empezaste como cantante y hiciste las canciones centrales de dos teleseries súper famosas. ¿Cómo traspasaste de cantante a comediante, a comunicador? ¿Cómo eh, fue eso? Mira, buena pregunta, porque yo, eh, yo siempre quise, o sea, me, me encantaba cantar, yo cantaba de cabro chico, como me encantaba, a los cinco años estaba cantando en el colegio, en los festivales. Y, ¿cómo se llama? Eh, la única forma... Yo creo que lo que yo sentí que siendo un poco chistoso, o sea, me, se me hicieron más fáciles las cosas. No sé si me entiendas Siendo un poquito... Yo claro. entré la radio con un estilo, o sea, imagínate hablando... ¡Hola, amigo! ¡Híjole! ya la forma de hablar era como divertida. Yo me no, pues si uno, lado, se ve, uno porque... te ve y se ríe, pues. Claro, sí, una cosa este lado porque por ese lado se me abrieron las puertas. Por el lado del, del humor, de, de, el, el ganar plata, el conocer gente, el viajar. El, el, el, el, el, se me abrieron las puertas en todo sentido, siendo siendo chistoso. Cosa que yo yo no soy humorista, pero, pero me, no sé, de repente... Puta, de repente digo yo, puta, seré tan tan tan chistoso. ¿verdad? Oye, una, eres, una, colérico, una, uno, uno autocrítico. eres colérico. ¿Ah? Eres colérico. colérico eres colérico. colérico la palabra antigua. Sí, es colérico. <risa> Se ¿Es te serio? cayó el cartel, Claudia. Oye, es colérico. Pues bueno, de, de repente está en la, hay un episodio o época que está en la radio, está en un programa. Y sí, y y te encontráis fome tú mismo, yo soy autocrítico cagarse sí, y te encontráis fome, weón, bueno, y dice, ¿qué me pasa? Bueno? Me estoy en los años, qué sé yo, bueno, y está ahí, no, no, pero, como que, como que sí, chucha, me estoy yendo a la mierda, y, y ahí viene de repente, puta, no sé, un día te levantás en otra, y empieza otra etapa de tu vida empiezas a, a hacer algo distinto, bueno, como a, a, a enchufarte, a, a actualizarte, a reinventarse lo que está pasando ahora. Oye, Willi, ¿qué sí fue la para ti estar ¿verdad? el 2003 en el Festival de Viña? Porque ahí te vi con la canción símbolo tuya. El león. Cuando, cuando la cantaste en la noche alba. Ah, ahí Eso varios, fue chiste interno, varios cuéntame. Varios episodios de mi vida bien, bien discúmete de la noche alba y canté el león mansa cagadita, güey. Bueno. Casi ¿Sí? lo mataron. Pues. Oye. No, se imagina, de la otra vez tomé un ascensor. Hace un tiempo atrás el compadre venía en el ascensor y yo veníamos los dos. Entonces me dice, ya. oiga, oye, abuelito, ¿te puedo decir algo? Un compadre normal, parece que era trabajando en alguna oficina del edificio. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Yo estaba, yo estaba en la Noche Alba cuando vos cantaste el león, me dijo. <risa> Te hizo mierda. <risa> oye. Eh, Claro, yo estuve en 2003 en el Festival de año como jurado y me subí al escenario sí. a cantar unas canciones, pero fue terrible porque, primero que nada, me cagué de frío. Nunca más me cagué de frío. ¿En ¿Serio? De frío. Ah, me me río, estás consta. con una pura cagué. camisa nomás. Me cagué de frío. Si yo andaba con un parca, weón, parca ahí, cagado frío, frío. frío. Y eh, me subí al escenario, pero el día que me subí, eh, los prisioneros se habían juntado de nuevo. Bueno, o sea, había una una junta de los prisioneros y actúan por primera vez, en el Festival de Viña. ese día te tocó, ese día te tocó, entre los prisioneros. Antes que ellos, weón, antes que ellos. Con el público los prisioneros. La gente, se vayan a comerciales, weón, y la gente gritaba, el pueblo unido, puta, weón. Imagínate, weón. Yo, yo, imagínate, yo yo cantando, yo vi un león, y lo bueno es por qué no se van. No, no se van del país, país. porque no se van se van las industrias las ¿sabes qué? hice mi hice mi canción y, bueno eh, y terminó terminó bien la gimnasia me pifió fue piolita, sí. me salvé pasaste piola. me salvé Como jurado Oye, todos los jurados yo, yo, pasan este ¿No? verano fue la bueno, última vez que ah, a, Willy, a Willy en directo lo, lo estuvo, estuvo actuando en el festival de Jumbel justo yo estaba en Jumbel, donde mis amigos de Óptica Galán y fui a ver el show con Willito, oye me reí weón y no porque sea mi amigo, pero me cagué de la risa con el show de Willy, ¿no? estuvo muy bueno Willy. Bueno, yo tengo, yo hago un show, digamos que aquí Willy, yo hago un show con, voy con una bailarina, hago un show con, oh. una, con ahora, pero ahora eh, tengo ganas de hacer algo más importante, ir a un festival, hacer un show con, con mi vida, digamos, eh ni un tema ni, ni el racismo ni, ni, ni, ni nada de nada digamos porque ahora la cosa está uy lo que dijiste no pero cómo se te ocurre contar ese chiste entonces voy a hacer un, un show contando anécdotas mías guás que me han pasado güey, que al final son chicos a ir a la noche alba a cantar león pues, güey. <risa> <risa> oye Willy una pregunta y así es que yo soy tú sabes que yo soy tan humano ¿qué de la vida esa chiquilla la bailarina tal tan <risa> feas que era bueno, están ahí, sin sí, bueno. evento, las pobres ahí, reinventándose, sí. reinventándose ahí con su familia. Es que hay, <risa> gente, todo, todos los bailarines, los sonidistas, todos es un rubro en el que trabajamos nosotros, que están todos pasándola muy, muy mal. Los malo, productores estamos sin Yo. trabajo, los asesores Lo, de imagen estamos sin trabajo. Todo, está muy difícil. Oye, Gordo, ¿cuándo, ¿cuándo, que reinventarse, de, de, reinventarse ¿cuándo? nomás. ¿cuándo, ¿cuándo estás de, de cumpleaños? Yo estoy de cumpleaños en septiembre, 15 de septiembre. Ya, ahí te oh, llevo la hijo. torta, porque kiwi Torta te lleva la torta. <risa> <risa> no te llevo esto. Me ha ido bien, estoy contento, estoy muy contento. Sé que aparte que una entrada económica que me hacía harta falta. Y ayer lo contento? viste en <risa> televisión, rompió la, la pantalla. Ah, ayer salí en el programa de un programa nuevo que se llama Contigo en directo. Y Contigo. no, pero estoy, estoy muy contento, eh, Wilito, porque <risa> también <es> uno <risa> porque eh, tome contacto con la gente nuevamente, entonces eso es muy bonito, la gente, aparte siempre que lleva una torta es por un cumpleaños, por una celebración, entonces siempre te reciben con, con mucho cariño y eso es muy bonito ¿Y esto quién lo anima? Eh, es, ah, el programa de Televisión el Toti Sichel ah, ya. Es un ya, programa ya. político de actualidad. Oye, propósito de Televisión, gordo ayer cuando subí tu promoción a las redes sociales, <coughs> me escribió <coughs> un amigo tuyo un amigo mío que lo conozco sí. eh, Claudio Cosio me dijo, mándale salud a Willy que yo fui su director. Sí, fue director. Trabajamos juntos, Claudito Cosio. Un tremendo. Y te mandó salud. Un tremendo ¿A dónde trabajaron que, juntos? En televisión. Lo que pasa claro. es que eh, él, él siempre, eh, él, él, él como, hay gente que te cacha y te dice, tú tenés que hacer, tenés que hacer esto, tenés que hacer y, la, y yo las cosas que él me decía, las hacía él y no iba, no iba súper bien. Así que. Y yo, bueno, así, ¿viste? Claro. Ay, es obediente. Él, ¿Ah? eres obediente. Sí, no, yo hago caso, hago caso, siempre sí. Y si le preguntamos a la señora, nos dirá lo mismo. No, obediente, igual, mi señora me manda y yo lo hago nomás. ¿Sí? Oye, Willy, a propósito de ¿Qué? eso, porque tú soy un gallo que muy, muy trabajador, muy trabajólico, lleno de eventos, o sea, siempre muy, mucho viaje, ¿cómo ha sido tu convivencia matrimonial? Porque tú, yo creo que nunca he estado tanto en la casa, o sea, Mira, eh, yo creo... Eh, me, separé, si, me separé, me separé. Seis no, normal, bueno, normal, porque como te como te contáis, soy bien casero, o sea, si yo no tengo nada que hacer, yo no salgo. No, no invento algo para salir, porque ya, ya he salido tanto, bueno, mi señora me aguantó sí. tan, tanto viaje, tan, yo, de repente, está, está yo de, repente, de, de repente tenía que decirle... Eh, decía mi señora eh, en noviembre y diciembre no nos vamos a ver nada. Imagínate, claro. Y mi señora se ponía a llorar. Estamos hablando hasta, hasta cuando estábamos, cuando había mucha pega. Digamos. Y ahora, ahora que estamos juntos, disfrutamos juntos. Vemos, puta, mi señora le encanta ver sus series. de Bueno, siempre bueno. hemos tenido, hemos sido buenos para, para ver de películas de cabros. Nosotros llamamos cine y sí. siempre pendiente de la última película o de esta actor entonces tenemos ese hobby juntos que es, es ver películas, series y, y todo lo que es relacionado a esta cosa del séptimo arte incluso en mi casa hicimos una sala de cine ahí, donde la disfrutamos los dos ahí viendo películas sí, bueno. yo compraba películas de cabrón entonces por ese sí, lado mira, en, cuarentena, en cuarentena por ejemplo un panorama nosotros cuando poroleamos era estar todo el día viendo películas juntitos los dos ahí sí. Tamad, el el con la frasada, con la frasada arriba, sí, en, para... en pelo no, era. No. Era, era, <risa> era panorama <risa> para nosotros, pero sigue siendo. Po, o sea, ese es parte de, de, de una tradición, digamos, de pareja. Y, y bueno, eh, eh, la verdad es que mandábamos bien porque somos bien pan en todo, en todo sentido: en la, en la casa, en, en, en, en la forma de que nos comunicamos el tema de nuestras obligaciones, la de nuestra hija... La misma y además es una casa grande, me imagino, estando en una parcela, si uno quiere estar solito, se puede tomar es, su espacio. Exactamente, tengo la suerte, eso sí, que tengo el privilegio, la suerte, digamos, de, de haber tomado la decisión de hacer una casa grande, entonces eh, aquí la cuarentena ha sido más fácil. Me imagino la, el, que hay el mucha el gente... El quincho de Willy es el deporte de mi casa. ¿El casa? ¿El deporte de tu casa? Sí, o si sí fui, se sí, ha ido ya Oye, Willy? Willy Le podemos mandar un saludo al alcalde de Talagante, que encuentro que ha hecho un trabajo ya que tú eres de esa zona ya que eh, lo vemos en los medios y ha hecho un trabajo parece era, muy era. muy bueno con toda la gente de Talagante Bueno, él parece él, bien? Él, él es un alcalde súper cercano a la gente, yo las veces que las dos o tres veces que iba para allá digamos, a y paso a saludarlo siempre hay mucha gente esperando la escucha cada uno ha hecho un trabajo increíble una tranquila ¿Sí? una, una, una, una, una comuna que bueno lo que pasa es que igual hay distanciamiento acá mira yo les, les quiero contar que yo tengo un tengo, un, tengo un vecino acá que se hizo ¿Ya? una casa que al lado ya ¿eh? que cambió hace dos años eh, ya y, y, y <ríe> conozco el guante. Todavía no lo conocí. Para que idea de distanciamiento social de acá. Oye, Willy, Willy tiene un gran... Y y todavía no lo, lo vi. no sé ni cómo se llama. Wey. Willy es fanático de Elvis Presley y tiene toda una colección de Elvis Presley. Bueno, ¿estuviste en la casa de Elvis Presley y todo eso? Motor? Sí, fui para allá, pero no, no lo pasé no bien. Te no te que... recibió. No estaba. ¿Por qué no lo pasaste bien? Porque no estaba. En... No, Está hasta todo, ¿no es cierto? Ah? Está hasta la casa de Elvis, todo, conociste, todo. Es un museo a esa hora, ¿verdad? Tengo. Eh, mira, claro, es un museo. Eh, mira, tú sabes que tú entras a la casa de Elvis y hay una placa ahí, una placa de, del presidente George Bush que está declarado patrimonio nacional en la casa de Elvis, mira. Graceland. Qué bueno. Oye, Kiwi-Willy, le te voy a contar. De todo el mundo a verlo. ¿eh? Exacto. Digo, digo. Dale, Dale. Es que tenemos muchos saluditos, entonces Bien, después buena, buena, en las vale. redes la gente se enoja y es importante <risa> saludar. Saludemos. José Willet, mil cariño a Willy. Eso es. Cristian Galán, nuestro auspiciador, dice, hola Claudia, kiwi, Willy, saludos desde Concepción. <risa> Mi eh, amigo Galán fueron los que te se presenté cuando fuimos al Festival de Jumbel ¿te acuerdas que sacaste foto con ellos, estuvimos ahí en, en el gimnasio? Un abrazo, sí, se Un me abracito para... Natalia Eppelman Reyes, saludos, éxito, muy simpático el invitado, le mando un beso. Catherine Russell, saludos desde Coquimbo, mira, nos están viendo desde Coquimbo. Willy, Joaquín, es muy sos... chistoso, es lo sí. máximo. Oye, qué bueno que gente tan tempranito, en tiempo de cuarentena, estén conectados sí. con así que les mando un abrazo grande. Eso que llevamos? Este es el noveno programa, tú eres el número nueve. Mira, ese es tu número de la suerte, juega aquí no, juega porque... con el 9 en la Universidad de Chile juega con el 9 ¿Viste? muy bien Buera. Rafael Venegas también nos está viendo Cristian Reyes Medel, Catherine Russell Mora dice, ¿de qué teleserie eran las canciones de Willy? te está ah, preguntando no. Bueno, hice yo la, la eh, por ejemplo, la canción de Marrón Glacé 2. Yo cantaba ahí con la Claudia Muñoz, un rayo de luna, brillar estupendo. <risa> <risa> ya, ay, y Marrón Glacé le fue bien, pues fue la teleserie. Sí, Marrón porque la hicieron fue, de nuevo, fue como la cuando la volvió. Menos nomás, pues. Ah, ya. Uno fue el éxito, después las dos ahí, parejito. Oye, eh. No, la, la que yo le hice hice la canción de un programa que fue bien exitoso, que es de la Iber Vergara, que era Hugo. Hugo, era la que, Hugo. Hugo, perfecto. Sí, bueno, Hugo. y Willy, Willy mi compadre, también trabajó en el Pase lo que pase con, con mi querido Felipe, en sí. el momento sí. glorioso de Pase lo que pase, vos socio, ¿no? Sí, una bonita época. Mi, primer, mi primera pega en la tele, así, digamos, pega-pega, fue... ...fue en el pase lo que pase con el huevito... ...y con el Felipe y la Karen... ...bueno, bueno... Bonita lindos recuerdos, ah, ¿no?... ¿Ah? ...lindos recuerdos... Recuerdo espectacular... Estar con, ...estar con Felipe fue una bonita experiencia... ...después nos hicimos bien cercanos... ...sí, pues... pues ...bajas conmigo en la Radio Corazón... ...exacto... ...viajábamos juntos... y ...de repente hacíamos eventos... Eh, ...no... ...bonitos recuerdos, fue muy doloroso para mí... ...la pérdida de... de, de ...para mí... Para mí era era, era, era el, el día de, natural. De las de, telecomunicaciones. De, de, de, y no, imagínate, era yo creo que era el que seguía con la teletón, él si ahora no... Sí. Yo Aunque yo no sé si Felipe hubiera querido asumir esa gran responsabilidad, no pero bueno, por, no por notificarse, no, porque Felipe como que... Es que, le, es que le, no era no, una cosa que quisiera, yo creo que era la, era la gente que lo iba a pedir a él. Sí, sí. Yo me lo conocí un poco más que usted, a Felipe, como que él siempre quería bajar el perfil, ¿cachai? A eh, bueno, que... nivel que estaba, ya estaba cagado. <risa> <risa> estaba para estaba las pelotas, sí. El nivel que estaba, bueno, era muy... Imagínate cuando murió, mira todo lo que pasó. Como... Sí, bueno. Muy querido, es bueno. mucho. Oye, voy Oiga, a decir ¿sí tú los saludos porque son muchos y después ¿sale? nos retan. ¿tá? Y después vamos con otro emprendedora. Emprendedor, el otro sí, tenemos un emprendimiento genial. Pero déjenme terminar con los saluditos. Exacto. Andrea Eppelman de Israel nos está saludando, que es mi es hermana que, que familia, vive allá. ¿Qué es, que es ¿Ah? prima tuya? ¿Qué es lo que es prima tuya? Sí, prima, hermana. Sí, mi que... hermana chica que vive allá. Ya, ah, ya, ya. Bueno. Después, Adrián Rosel Navarrete, buenos días. Juan Ripo, qué entretenido el programa. Saludos desde Ay, La Juan. Serena. Saludos a la Ay, Serena. Es un amigo ¡Qué buena! Mío que nos están es, viendo de todas partes sí, ¡Qué emoción! Es un amigo mío para y que me a hacer un espacio en el programa Juanito Ripo ¿Ah? eh, es, Juanito es un ¿Ya? amigo mío que tiene programas ¿Ya? también a través de internet lo de esto, y me a hacer un espacio en el programa de películas, así que vamos a verlo para, ah, para ¡Ay, qué entretenido! A Muy bueno Después Sandy Sánchez eh, Saludos a Willy y mil bendiciones Es el mejor Gracias pues, ah, ah, sí, ah. Ya, pues vamos con el emprendimiento porque nosotros queremos apoyar y a todos los emprendedores, a todos los que se están reinventando hoy. Y hoy día tenemos un emprendimiento muy entretenido. Vamos a invitar con nosotros en Nupa Chalupa a Richard. A ver si está por ahí. Chabrosa. Ahí está, la de Richard. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo están? Muy bien. ahí te presento a Willy, que está con nosotros. Y ahí está Richard, que nos va a contar cómo se está reinventando hoy con esta pandemia y cuarentena forzosa. Claro que sí, porque nos tocó lamentablemente esta situación de la pandemia y uno que está acostumbrado a trabajar, como ustedes, con público, yo soy profesor, en realidad, soy instructor de, de cursos de capacitación. Entonces, ya. durante este tiempo que pasó el, el estallido social, nos bajó un poco el trabajo, digámoslo así, porque ya no podíamos estar hasta tan tarde haciendo clases. Luego se nos miró el verano y resulta que en marzo, cuando queríamos volver ya con todo el trabajo, se nos vino la pandemia. A eso yo le sumo un 15 de tobillo que me mantuvo dos, dos meses en cama, menos mal que fue durante la pandemia. Y mientras acumulaba lípidos y gasas, eh, me puse a acumular información de qué hacer en este tipo de cuarentena. Perfecto. Y lo que hice, hemos visto clases a través, de, eh, a través de la plataforma Zoom, que estaba como muy de moda, empecé a mirar que estaba de moda la plataforma, que todas hacían streaming, que todos hacían clases, me puse a hacer un programa donde los cursos que yo realizaba de manera presencial, los estoy haciendo ahora vía online. Vía Ahí Zoom. tenemos imágenes. ¿Cursos de qué, Richard? ¿Perdón? ¿Cursos de qué, Richard? En este momento estoy haciendo cursos de Excel. Yo soy profesor de emprendimiento. Ya. Entonces, es decir, de salir de una vez y decir, ¿pero cómo voy a estar acá si soy profesor de emprendimiento? ¿Tengo que emprender de alguna forma? O sea, ¿cómo voy a hacer en, cuchillo, en casa de cuchillo palo? Así que fue esta idea de, de, de empezar a hacer clases a través de Zoom. Estoy promocionando ahora, estoy recién instaurando, me interesa un poquito. Como decía, mientras estaba en cama empecé a adquirir información vía YouTube de cómo hacer página web, cómo hacer streaming, cómo, cómo tratar de vender a través de plataformas. Y eso yeah. me ha llevado a que estas últimas tres semanas ya, estoy, ya comencé a dar clases online, he tenido buena recepción Gracias. Yeah. los alumnos. ¿sí? Así que vamos a seguir con esto. Pues Gracias, pero antes de seguir, perdón, quería agradecerles por el espacio. Muchísimas gracias porque esto en realidad ustedes saben cómo funciona. A mayor eh, cantidad de gente que lleguemos, mayor probabilidad hay de vender. De tener sí, bueno, a, a, a mí Richard me escribió, por fe, me escribió por Facebook, por, por Messenger, contándome su emprendimiento. Bueno, yo le puse contacto con la Claudia para pa tenerlo acá. Oye, Richard, ¿y cómo la gente se puede comunicar contigo para, para poder hacer estas clases? Tengo, tengo una página en Instagram de que aunque... Está directamente donde están mis teléfonos, ahí está el WhatsApp. Ahí está la página del Instagram mostrándose. Tengo el correo. El certificado? ¿Qué es lo que es? Porque tenemos una fotografía en pantalla de tu certificado. Es un Entonces, certificado que tú le das a los alumnos. Tengo que finalizar el curso, claro. Un certificado que tiene los conocimientos adquiridos durante el curso, que aprobaron en realidad. Y que le ¿Ah? pueden presentar. Estos están son clases ahí. de Excel básico, medio y avanzado, ¿verdad? Estamos comenzando con los tres niveles, como empezamos recién, ya más adelante queremos hacer cursos de perfeccionamiento, Power BI, de, de uh -huh. macro, de configuración de, de macros, eh, no sé, de tablas dinámicas, que son lo que en realidad no importa a la gente. Pero sí. Voy a mencionar que Exacto. en Chile, por ciento de los empleos se requiere conocimientos de Excel. De Excel, sí. obvio, obvio. Willy, Willy có ¿cómo anda en Excel? Willy? Excel. Eh, Excel. No, eh, <risa> Oye, a mí, a mí me sorprende los niños, los, los, los niños jóvenes ya tienen todo ese conocimiento, eh, ah. los PowerPoint, los Excel, wey, se manejan súper bien. Es increíble. Eh, no, perfecto. Excel, no, no, yo en realidad lo justo es necesario, nomás hay, hay su, ahí su, ¿cómo se llama? Mi... Asumir las luquitas que entran nomás. Claro, como no, no, no, no, no me contábamos, no, yo soy, no soy muy computín, entonces, eh, pero el, el tema del Excel eh, hay que aprenderlo absolutamente. Pero igual soy muy maniado, no, no, no. Sí, no, somos dos. No. Pero Richard nos tiene un regalito: nos va a regalar dos becas a quienes serio? nos está viendo y que quiera escribirnos a nuestro inbox, ya sea por Facebook e Instagram y ahí vamos a decir el lunes quién es el ganador de las dos becas ¿Dos de becas. consultores. El Oye, Richard, y tu, tu, tu, tu, tu curso, ¿cuánto dura una semana, dos semanas? cuánta hora al día? Explícanos un poco eso. Honestamente no, para el ámbito laboral, es decir, lo que aprendemos acá en el CEL tiene relación directamente con lo que te, va, eh, te vas a topar en el trabajo. No ¿Ya? profundizamos en teoría, sino que en lo práctico, en agilizar y, y hacer más productiva y óptima la herramienta. Eh, por ende, redujimos un poco las clases a 12 horas, que se dividían en 4 horas, ¿cierto? Por cada nivel. Perfecto. Entonces, en un curso completo de Excel está durando eh, 36 horas. Pero con esos ya estás como en posición de decir, sí, si yo puedo manejarme y desenvolverme con la herramienta. Como decía, lo que entregamos es eh, todos los tips, eh, las técnicas de cómo agilizar, cómo optimizar, cómo hacer más simple y rápido el trabajo y no complicarse tanto. Perfecto. Ahora como decía Claudia, las becas son completas la persona que se gana la beca va a tener acceso a los tres niveles Qué bueno qué bueno. Bravo, gracias, Richard. gracias Richard porque la gente aparte de aprender es una forma también de pasar la cuarentena de, de, de, de tener alguna cosa diferente que hacer también, por, alguna claro. motivación y cuenta ay, los ay. valores del curso porque es importante ay, transparentar ay. los valores para que todos nuestros amigos sepan claro que sí. el nivel básico cuesta 19.990 el nivel intermedio cuesta $24.990 y el nivel avanzado cuesta $29.990. Esas son clases eh, relativamente baratas, recordando que el precio de mercado de un curso de 12 horas por dar entre los 60 y 80 mil pesos. ¿Y el bueno, único requerimiento bueno. es que tengan Zoom? ¿Que se puedan y, conectar a Zoom? Zoom y, el, y el programa de office en su computador para que puedan trabajar en conjunto, porque vamos trabajando en unísono, trabajamos juntos. Ellos con su planillo y yo con la mía, ellos pueden ya. ver a través de lo que yo hago. Y en caso de que tengan inconveniente, ellos pueden compartirme su pantalla para yo corregirles en directo sin necesidad de, de esperar a que termine la clase y todo lo demás. Lo puedo, cor podemos corregir y realizar en vivo. Perfecto. Oye, Richard, ¿sabes qué? Kiwi y Willy están explotando las redes. Mucha gente quiere hacer el curso. ¿Qué vamos a hacer? ¡Bieno! ¡Grande, Uba. Richard! Vamos a tener que, que ver aquí si es que le damos, o incrementamos otra beca. Oh, lindo, Richard, gracias, es más bueno que el pan, sí, porque mucha gente quiere, dice, excelente, eh, muy entretenido el programa, yo quiero, yo quiero participar, yo necesito aprender Excel, hola, necesito el curso, gracias por este espacio, eh, por favor, yo, por favor, yo quiero el curso, uh, Chevy, bueno, bueno. yo quiero el curso, Oye, Richard, que el que Richard andamos. ha sido todo un éxito. Un gran abrazo, toda la suerte del mundo. Bueno, vamos a estar en contacto, porque yo creo que esto va a... tener que seguir en contacto contigo para que después bueno, nuestro, la bueno. gente que sale del curso nos cuente cómo, cómo fue la experiencia de haber vivido esta clase de computación con Richard. El sí. lunes vamos a dar el número de ganadores. Sí. Para que vean los los el nombres. programa. ¿Ah? Bueno, Claudita, un minuto, Dime. un minuto. Dime. Eh, cuando termine el curso, que son las 12 ¿Ya? horas en... Cada participante tiene un periodo de 30 días donde yo le entrego claves para una plataforma, donde en ¿Ya? esa plataforma hay ejercicios, manuales, guías, evaluaciones, foros de consulta y además las clases del curso grabadas, que las puede volver a repetir las veces que quiera durante 30 días. Uh, perfecto! ¡Perfecto! perfecto. Richard. ¡Bravo, Richard! ¡Vamos que se ¿Sí? puede con ese superpacimiento! Te mandamos un gran abrazo, Richard, y estamos en contacto, amigo. Te pasaste. ¡Mucha suerte! El lunes Después, te decimos quiénes son los ganadores Cuídense mucho Gracias amigo Ahí está mi huilito El huilito lindo, precioso el, el Tiene, tiene cara tierna, no es cierto Tiene, tiene, care care de tierno, ¿no? tiene, tiene cara de dosito, tiene sí. cara de dosito. <ríe> Ay, rico, apachicharlo Apachicharlo así Oye, le voy a hacer una pregunta a ustedes dos Y quiero que vale, me contesten dale. con la verdad ya, a ver, piensa bien lo que voy a decir, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, ¿Cuándo, hace cuánto tiempo fue su último beso en la boca? ¿Por ¿Dentro de los dos? No, pues, pájaro. ¡Ay! Yo tenía un video. ¿Cómo empezaron? ¿Uni parte tú? Uno, uno, uno, no, tres. No, yo, a, ayer le di un beso en la boca a mi señora. Pues, ¡Ah, claro. bien! Po. Ayer, ayer, ayer cuando, llegué, cuando tuve que hacer una pega y llegué ahí y le di un besito a mi señora. ah Estaba... oh, qué, qué oh, Mantener ¿Qué? el ¿Qué? romanticismo, ¿sí o no que es importante? Sí. No, oye, en todo caso, no, así como gran amante, no soy, nunca lo he sido en todo caso, pero... <risa> <risa> <risa> Porque, oye, bueno, llegaste, bueno, vamos, no, no, no, ya. Oye, es que, ¿sabes <risa> qué? Si, si, si yo fuera mujer. Y se, y fue y me tuviera que tener, no sé, por ser la pareja de Willy, me cagaría a veces todo el rato, bueno, no sé, sí, Yo me imagino a Willy haciendo, haciendo la amor y te. <risa> pero, pero en todo caso, en general soy siempre ando de buen ánimo, no, no soy sí, tan, eh. tan complicado. Siempre ando de buen ánimo. Yo creo que es un factor importante dentro de la pareja. Eh, que bueno hay uno siempre que se ve más que el otro pero yo en realidad en general soy bien de buen ánimo de, de buen género sí, sí. eh, durante la vida en general yo me lo conozco sí, harto a siempre anda contento ¿cuántos cuánto años de matrimonio hay abuelito? igual que el kiwi voy a, voy a cumplir 25 oh, Ay, oh vaya, ¿cuál mordo. es la clave para durar tanto? A eso la clave, la clave ¿cuál es la clave? No te la clave yo creo, eh, yo creo que pa harta paciencia no más paciencia harto amor eh, yo creo que eh, eh, es fundamental aquí el, el, el, el compromiso o sea, de, de, de, de estar de, de, de, de hacerte la idea digamos que, que va a ser va a ser la persona que te, que te acompañó a mí es fundamental que, que mi señora es la persona que me conoció antes y después de todo esto entonces sí. eh, el antes y el después claro entonces para mí eso es súper eh, eh, importante bueno, eh, no tiene ni siquiera es un valor muy grande el hecho de que ella me haya creído el hecho de creer en mí es muy importante y eso yo todos los días los lo recuerdo, o sea, ella está conmigo, ella me cree, me cree todo, me, me, me acompaña. <risa> Echan, o sea, no, no sé si me entienden, pero es que... Sí. Oye, dice, la conociste en el colegio, ¿cómo se conocieron? Nos conocí en el colegio, o sea, ella ella era compañera de colegio de mi hermana. Bro. Mira. Nos conocimos en, la, en como en segundo medio, yo estaba en segundo medio y estaba en primero. Y fue por la primera Hola, vista. ¿no? ¿Al tiro te gustó? Yo cuando la vi la primera vez dije, ¿qué me va a pescar a mí esta mujer, weón? Yo soy un pobre, weón. <risa> <risa> yo me hice un amigo de la hermana, de la hermana éramos juntas, poroleada con un amigo mío, y, y ahí conocí a mi señora, y, y de repente supe que yo le gustaba, pues bueno, entonces como bueno. que no lo podía creer. Bueno, yo no, supe, no, fue, fue un poroleo de siete años, sí, pues weón. Bueno. Ah, siete años. Fue como una carrera medicina eso, ¿Ah? que, <risa> lo que, que una que, carrera en y, medicina. Y, y, y ahí no, no, tomamos la decisión de casarnos ya definitivo, ya estamos más, estábamos ya con la, con la, idea y, y con las ganas y, y, y te están dando las cosas también, De así realmente sí. casarse es pendejo, realmente sí. no, no funciona. Hay que tener tus o sea, A los 28 años, a los 28 años me casé. Oh. Yo, yo me casé a los 32 y me separé a los 37, güey ¡Oh! Yo no voy a decir Cuando me casé Oye, la Claudia para... se ha casado tres veces Tres veces se ha casado el Thor. Oye, eh Sí, yo te conozco a tu señora Vos, kiwi Ahí en, te... en los vuelos Sí, pues wey. Mi señora bueno volaba en la Angie, en Sky sí, bueno, Ahora buscando fotos Se me olvidó mandar una foto que Me mandó a la Andrea un día que estaba en, se, encontró, se encontró contigo en un vuelo Eh muy linda con ahí. Querido. Oye, claro. se echan de bueno los viajes también, Wilito, ¿eh? Se echan de ¿no? Nosotros viajamos antes con nuestros show. La verdad que el viaje en sí, el viaje en sí yo en, la, en, la, en los aviones lo paso como el Loli. Me imagino vos, pues, weón. No, pero es que yo o la primera fila o la emergencia. O si no, no entro. Oye, no sabe. Eh, yo, una vez, yo una vez estaba en un vuelo de LAN y de estos aviones sí. largos, así, de los primeros ya. aviones. Entonces... Yes. Llega un... Yo estaba justo sentado al medio de la fila de emergencia. Entonces me, me dice: sale un sale un piloto, el pues, piloto típico eh, medio deringado, así, John Williams se llama. ¿eh? Hola, <risa> mi nombre es John Williams estamos presentando esta, esta nave, la 979 Boeing Jumbo, que es yo, líder. Eh, <risa> Unimarque. En nueva tripulación, en nueva, nueva nave con sistema no sé cuánto para aterrizar y hablar de la, del, del, del, del avión nuevo de Lampo, de la nueva flota. Ya. Y yo, weón, así emputecido, weón, y le pego, le, pego, le digo, les digo, en medio del discurso, weón, le digo, y los asientos Cada vez más chicos los weones. Así. <risa> Y quiero la cagada, po, weón. Quiero la cagar. La risa, ¿no? Oh, la weón fue, la weá. Aplausos, pues. weón. Bueno, oye, oye, tiene... La weón sigue así, weón. Van a, van a viajar los puros aviones ¿no? ¿Va pues, va a viajar ni un poquito nomás. Todos parados. Willy tiene una cosa muy buena que yo me fijaba en su Instagram y yo bien. se la copié. Cuando subo a los aviones, se saca una selfie con toda la gente del avión. Amigo. Eh, bueno. <risa> yo le digo a la abuela le levanten las manos, levantando las manos. No, no, Qué no, ¿no subí a tu Instagram. Sí, se sí, subió alguna, sí. Y yo me saco fotos en la aviones y la gente te saluda y me saco ahí de la punta, te sale la otra. No. Creo que ahí en el Instagram hay alguna foto. Eh, sí. La gente está salvando atrás. Buena. No, no bueno, me no. quito, buena yo, idea. Los, los, los buenos Willy, un poquito más chico que yo, pero solo lo Los asientos normales son realmente muy incómodos, po, po. son muy chicos. Po. Tienen que irse en business. Parado. <risa> <¿s> <risa> es lo que Bien. pasa, claro. En business, el business, el, el viaje, un vuelo, vuelo nacional en vuelos nacionales no hay. Po, no hay. Po. Yo, no, po. por ejemplo, yo cuando viajo al extranjero viajo en business. Tengo que viajar porque no aguanto un viaje de 12 horas sentado. Sí. Imposible. O sea, un viaje en Estados Unidos, bueno, un viaje no, no. Trato de, de agarrar alguna promoción y me voy en sí. business. Que, si no, por aquí el Chile es más cortito, o la Punta Arena, que es el más, la, el más largo, bueno, Arica, sí. aquí, que... En Antofagasta en una hora veinte, en Puerto Rico. Claro. Una hora media, sí, bueno, no, en Antofagasta son, son una hora, claro, como una hora y media, bueno, sí sí, sí. sí, sí. ¿Ah? Willy, antes de terminar el programa, ¿quién se viene? ¿Estás reinventado también? ¿Qué es lo que... Aparte, bueno, estás en la radio... ¿Pero estás como preparando algo? Bueno, estoy preparando para... un, show, un show. La idea mía es volver al show, a hacer bares. Quiero hacer lo mismo que el kiwi. Quiero probar mi ¿Viste? rutina. Quiero ir a Viña del Mar. Quiero ir a... ¡Qué bueno! ¡Qué buena! Rutina, mi rutina nueva, con, con, con, con, con visuales, hacer algo bien. ¡Qué bonito! Y, bueno, ahora estoy con radio desde la casa. Estoy haciendo Facebook Live con las marcas con las que trabajo yo. Eh, Perfecto. Y estoy, eh, digamos, eh, full preparando... Estoy, estoy, haciendo, estoy haciendo un, preparando un show virtual también. Me están pidiendo mucho haciendo un show de virtual, digamos, las mineras, todo eso. Y, y eso, pues, todo por internet ahora. Si no, no se puede estar cerca de la gente, esperando que pase luego este chaparrón. Eh, y esperando por, por el bien de la gente, por el bien de Chile, oiga, que, que ya pase todo esto. Yo sé que ahora, después de... de ya se pase la pandemia, seguramente ha venido otro estallido social. Hola, la es gente necesita trabajar, Juan, Ya paremos un poco, estamos de acuerdo, ya que se vengan los nuevos, nuevos personajes políticos o, o gente que, que salve este país, Juan, Porque así como vamos, Juan, no, no, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Lamentablemente, lamentablemente se han tomado muy muy malas decisiones, gente lo está pasando muy mal. Pero sí. esperemos que, que esto, son, bueno, tener la inteligencia emocional y la inteligencia para poder sacar adelante el país, porque no, lo necesitamos. Queremos volver a, a ser felices, como dicen por ahí. Exacto. Oye, y no era, no era tan difícil ser feliz, guatona. O Escucha, que era fácil ser feliz. Ahora uno se da cuenta todo sí. lo que tiene, todo lo que se puede hacer. Sí, para sí, ser pero no nos damos cuenta, güey. Claro, bueno. Oye bueno, muchachos, hablando fantasas. de Elvis, le voy a mostrar un poco, yo soy fanático de ya, este, ya, que te, voy a ¿Ustedes quieren la a, casa? Aquí, por ejemplo. quieren la casa? <risa> ¡Oh, qué lindo! Ah, fanático. Buena, fanático? ¡Oh, sí, fanático! Tiene traje de todo. Bueno, bueno, y canta canciones de Elvis también, Jurito. Mira, mira, mira, mira tengo todo. Estoy de que Elvis que... de Condorito. A ver. También, ¿viste? ¡Oh, qué buena! Y esas, ¿a dónde, a dónde las adquieres? Tal, ¿Todas de son oro, gringas? Era sus discos. Bien fanático, bien fanático. Oye, a propósito, Willy, de, de, del León, yo cuando hacía Solo TV, uno de los grandes invitados que llamamos a Solo TV, que era un plan infantil, era eh, Wilito a cantar el León, porque todos los niños cantaban el León. Era una canción transversal. ¿Qué? O sea, de, ¿De niños de y de adultos. León, León, León. A ver, cántate una <ríe> ¿Cómo decía ¿Cómo Kiwi, yo decía que cuando yo hacía Solo TV, nosotros te llevamos de invitado a Estelar a Solo TV, que era un programa infantil, a cantar el León, porque tu canción era transversal, los niños, los niños le encantaba el León, pues, de, de los niños al adulto. Sí, me el pollo. eras un pochito bien plantado. Pobre pollo. En hambre. Oh, se nos fue la serial. Cayó? Volvimos. Regresamos. Nos... Como nos vamos a volvernos. Con un pequeño... Un pronto, un pequeño Muchachos. Buenito, esta es nuestra segunda semana, hace dos semanas de muy buena onda, nos ha ido muy bien y estoy feliz de haberte tenido en el Upa Chalupa, amigo, y agradecerte por la buena onda y siempre por el cariño que me tienes. Bueno, muchas gracias por la invitación, bien. que le siga yendo bien. Eh, bueno, estamos todos en esa, estamos yo feliz de, de, de, de aceptar la invitación porque estamos todos aquí, nos estamos ayudando todos, necesitamos Exacto. ayudarnos, necesitamos querernos de nuevo. Eh, yo, uno ha aprendido muchas cosas con, la, con esto de estar en la casa de esta pandemia, de darse cuenta que, que de repente uno tiene que conform, conform, conformarse con menos eh, sí. eh, de sentar cabeza la familia tu vida, las deudas darte cuenta, yo por ejemplo ahora yo con esto me di cuenta bueno, que, que no quiero tener más un, un crédito bueno, nunca más voy a ver un crédito bueno, nunca más en Ay. mi vida la otra ahí, eh, antes que terminen ¿eh? para que se haga una idea. Dale, dale, dale, dale, dale. Y un banco, la otra yo, bueno, empecé a cerrar cosas, bueno, pues, cerrar, porque ya dije, bueno, así que va a pasar con esto, y empecé a cerrar cuentas, voy a cerrar tarjetas de crédito, y dije, bueno, tenía una deuda ya, la pago en cuota, listo. Y un día le dije, por, por preguntar nomás, un banco, le dije, oye, eh, al ejecutivo le dije, oye, ¿qué pasa si si me si pago tres meses más? Que me... Dame el plazo de tres meses, ya, ya llevaba la tercera cuota, quiero pagar en, en agosto la otra. Estábamos en mayo. Y ya sacó el cálculo, listo, ni no un problema, compadre, ya la, la cuota. Y saco la, la, la cuenta, digamos. Por tres meses que no dejáis de pagar, pagáis dos millones y medio, dos millones cien más. Chup, entonces Entonces le decía le le a yo le decía a este compadre, al ejecutivo, no te da vergüenza trabajar en este banco, no bueno? te da vergüenza. Qué manera de hacernos mierda, bueno, ¿eh? Así sí, que bueno, no. yo creo que lo que hay que hacer ahora es, eh, es, es vivir con lo justo, eh, estar más cerca de la familia, cuidar cuidar lo que tienen, ¿no? ¿Trabajar, eh, y tarzando, tienes, trabajar, estar sano, lo más importante. ¿Tienes huerta en tu parcela? ¿Tienes ¿Ah? huerta? Sí, ¿Tienes huerta, huerta en tu parcela? Sí, sí tengo ah. huertita, sí, sí. Yo tengo creo que huerta. Por ahí va la cosa. De sí, autoctivo. Tomate, alcachofa, lechuga, cebolleta. Hemos tenido eh, melones, zapallo italiano. Oh, qué buena. Eh, sí, eh, eh, eh, Sí, no, hicimos una huertita bien bonita ahí en la en la casa aprovechando el espacio. Qué bonito. Sí, y, sí para allá va la cosa. Porque, ¿Para sí, allá pero, va la pero, cosa. hemos que de hambre ya muchachos, así nos despedimos cuando son exactamente las 10, 10 de la mañana, nos pasamos 10 minutitos pero estamos felices de haber tenido a mi compadre el gran sí, Andrés González, más, más conocido Willy, Willy eh, muchachos el lunes que tendremos mucho, mucho, mucho saludo a tu papá a don Carlos, dale mucho saludo a don Carlos que yo lo conozco desde chico, así que lo quiero mucho, saludo a tu papá bueno, a toda la familia, pero en especial a don Carlos que aquí te en Farria a tu hija también y a tu, tu tu ex señora. <risa> sí, ya muchachos, nos vemos Creo el lunes, hoy, el, lunes tenemos, el lunes tenemos al señor de la querencia a mi compadre Julio Milos, para estar acá en el UPA Chalupa. Ya Claudita, besitos. Chao Fakir. Chao ¡Fa, Claudita. Chau, chau, chau, Willy. Chao, chao. Buen fin de semana para todos.